El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia contra cuatro funcionarios de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico por supuestamente haber recibido 32 mil bolivianos. La denuncia ha sido presentada por parte del Ministerio de Gobierno el día de ayer, está en la unidad de análisis precisamente para poder verificar si existen los elementos suficientes para poder eh, hacer que se pase a una división especializada y se investigue la misma. Son cuatro personas las involucradas eh, presuntamente y sería el tipo penal que se estaría viendo el incumplimiento de deberes para todos, pero el Ministerio de Gobierno ha hecho una individualización por cada persona que en su momento se va a dar a conocer. Eh, tenemos el plazo perentorio de 20 24 horas en ese tiempo no tenemos que tomar la determinación, estamos revisando toda la documentación pertinente que ha presentado el Ministerio de Gobierno. Es precisamente respecto a contratos que se hubieran hecho para poder hacer los correspondientes arreglos de aviones desde la gestión 2013. Se está involucrando una empresa que se había adjudicado de manera permanente por cinco años, más o menos, desde el 2013 hasta el 2017. Y eso se va a investigar, se está revisando la documentación pertinente a efectos de tomar una determinación por la unidad de análisis.